craneano y Craniana Esta vez vamos a hacer un video tutorial para abajo eh, Si tú estás empezando O tienes duda de cómo empezar a tocar Slap Lo básico te lo voy a enseñar Vamos a hacer videos, eh, digamos de Ejercicio 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Va a aparecer también la tablatura para que la puedas leer. Ahorita yo la voy a explicar qué vamos a hacer, pero ahí también lo puedes leer y lo puedes recordar. Entonces vamos a empezar con la cuerda en la... Y vamos a hacer su octava. Vamos a empezar con el dedo gordo o pulgar o tú para pegarle súper cerca de la cuerda. Entonces lo que tenemos que hacer para poder tener una buena técnica y poder más adelante ya dominar bien y tener velocidad es pegar muy bien el dedo pulgar aquí a la cuerda, en el brazo. Entonces vamos a pegar. Tiene que ser muy cerca al brazo. Entonces vamos a hacer octava. Luego nos vamos al traste 2 en la misma cuerda de la. Y luego nos vamos hasta el 8 de regreso cromáticamente. Y hasta llegar al re. Entonces lo vamos a tratar, tratar de hacer a una progresión o una, perdón, a una velocidad que sea pues considerable para empezar, a lo mejor unos 80 en, en el metrónomo. ¿no? es lo que tenemos que hacer podemos ir aumentando velocidad para que obviamente empezamos a dominar este y el jalón y bueno esto es lo principal para que empecemos a dominar la técnica que después nos va a ayudar a ser rápidos y pues esto sería todo por el primer ejercicio Síganos, suscríbanse y sigan viendo nuestros videos. Yo voy a hacer también más eh, tutoriales para que podamos a lo mejor avanzar juntos en el bajo y lo que pueda aportar de Carlaca para ustedes.